bienvenidos a hablando con los que saben vamos a hablar de lo que estamos haciendo la mayoría de colombianos en este momento nosotros por ejemplo aparte de hacer nuestro trabajo como periodistas por supuesto nos hemos dedicado juiciosamente a la cocina a experimentar nuevos platos y en la cocina siempre es primordial la presencia de cereales de leguminosas de soya por ejemplo por eso el invitado que tengo hoy es el director de la Federación Nacional de Cerealeros o Cereales, perdón, de Guminosas y Soya. Doctor Henry Banega Sangarita, bienvenido hablando con los que saben. Buenos días. Buenos días, un saludo para toda la comunidad de televidentes que están hoy pendientes de este programa tan especial. Bueno, vamos pues a, a, a entrar un poquito en materia. El gobierno nacional firmó unos decretos aprobando la importación eh, con una reducción de aranceles importante para garantizar, según el gobierno, eh, la sostenibilidad de la industria alimenticia. Hablamos de la industria avícola, de las eh, porcinas, etcétera, etcétera. ¿Qué tan necesario era abrir esos mercados, doctor eh, Vanegas? Bueno, nos estamos refiriendo al decreto 520 del 7 de abril, que planteó de que se necesitaba garantizar el aprovisionamiento, pero esa situación no se ha dado todavía en el país, no hemos tenido problemas de logística, no hemos tenido problemas de que Estados Unidos no esté mandando el maíz del TLC, y con cero arancel, y consideramos que no era necesaria y que y que ese decreto se basa en tres premisas falsas. Lo uno, que al subir el dólar se encarecía el maíz, y resulta que no, porque como bajó el petróleo, se puso por de, por el nivel de Menos de 30 dólares el barril, hoy está por el orden de 21 dólares el barril. Pues eso también hizo que lo, el maíz que se dedicaba a producir bioetanol en los Estados Unidos, las fábricas cerraron la producción de etanol y por lo tanto una oferta de un 30% de la producción de maíz norteamericano al mercado. Y al haber esa sobreoferta, bajó el precio del maíz de 152 dólares la tonelada a 126 dólares la tonelada. Entonces, lo que subió el dólar bajó el precio del maíz en el mercado internacional. Por lo tanto, eso se compensó. Bueno, eh, sin embargo, hablamos de un tema de hambre. Siempre lo que más nos angustia a los comunicadores, a, a quienes estamos en el día a día en la calle, es lo que pudiera venir con respecto a la falta de consecución de alimentos. Esos productos a los que se les abrió mercado no, no tenían suficiente existencia en el país. ¿Seguimos requiriendo de todos modos importar esos productos, doctor Vanegas. Bueno, estamos hablando de prácticamente dos mercados. El mercado del maíz importado, que es para producir el alimento balanceado, para producir el huevo, el pollo, el cerdo, el pescado, la leche, el alimento para las mascotas, pues ese suministro está garantizado por el TLC y no hay ningún problema en su cadena de suministro. La situación del maíz que se produce en el país es es más que todo para seguridad alimentaria, para consumo humano, el garantizar la producción de comida para los platos típicos y para todo lo que tiene que ver con el consumo humano directo. En ese sentido, hay suficiente maíz para las necesidades de consumo humano y lo que vemos es que abrirle la puerta a las importaciones de la forma que lo está haciendo el gobierno, lo que hace es que cuando salgamos con nuestra cosecha, los productores nacionales van a encontrar las plazas llenas de maíz importado y van a encontrar las plazas, las mismas fábricas estoqueadas y por lo tanto no van a querer salir a comprar la producción nacional. Ese es el riesgo que se tiene de que no se considere ante una crisis de esta, la estrategia de tener producción nacional y poder aprovisionarnos desde lo local, desde lo regional, para poder abastecer el mercado nacional. Bueno, usted dice 125 eh, dólares por tonelada en Estados Unidos, 128 dólares. Estamos hablando de que una tonelada de maíz de esta para alimentar eh, pollos y cerdos podría estar llegando a menos de 600 mil eh, pesos. ¿Cómo competir? para entonces generar desde Colombia ese producto también eh, que podría surtir las avícolas y las, eh, las empresas eh, dedicadas a la porcicultura? Bueno, nosotros tenemos que competir al mismo precio que el importado. El, el problema que se tiene es que muchas veces ese importado se desvía hacia la plaza de consumo humano y es donde empezamos a tener un conflicto en la cadena de suministro pero ese maíz que vale 125 dólares en los Estados Unidos pues tiene que pagar las bases para situarlo por el Mississippi en el puerto de New Orleans en el Golfo de México tiene que pagar el flete marítimo y los seguros para ponerlo en puerto colombiano tiene que surtir los gastos portuarios y de nacionalización y luego el flete interno para competir con el maíz nacional en la puerta de la fábrica. Por lo tanto, en Colombia solamente hay un precio del maíz. Al precio que sale el importado, tenemos que vender la producción nacional. Y en ese nos estábamos acercando a un umbral competitivo con producciones de 7 toneladas por hectárea con lo cual nosotros estamos ante una expectativa que con la situación del dólar, a como está la tasa de cambio de 4 mil pesos del dólar, pues esos 125 dólares más 100 dólares en todos esos otros costos logísticos hasta la puerta de la fábrica podemos estar de que podemos salir con maíz del orden de 850 mil por la tonelada. Volvemos hablando con los que saben, ya la situación se va corrigiendo. Ustedes entenderán que estamos hablando de muchísimas personas conectadas que inevitablemente ponen un poquito más pesados estos sistemas virtuales. Doctor vanegas estábamos hablando de la relación precio-tonelada Colombia para enfrentar el precio que nos están imponiendo desde los Estados Unidos. El presidente Trump decidió eh, dar un apoyo muy, muy fuerte a los productores agropecuarios. Es decir, hablamos de subsidios, hablamos de maquinaria cero, intereses, hablamos de todas las líneas de crédito disponibles para garantizar que la industria en Estados Unidos eh, salga adelante eh, eh, frente a esta situación y no solo eso, sino que se aventaje frente a la competencia mundial. Estamos hablando de China, de Rusia, etcétera, etcétera. No la es que hay un problema de tesorería al comparar lo que es la disponibilidad de recursos de Estados Unidos con relación a lo que ha hacen nuestros gobiernos y en realidad eso es lo contraproducente del decreto 523, que en lugar de estimular y, y estar Apoyando la producción en el país, como hacen esos países, nosotros lo que hacemos es abrir las informaciones. Entonces, la crítica del sector productivo nacional que tiene el sido de que hay que estimular la producción del país. Eh, se habla de una dependencia generada por la compra de semillas transgénicas. ¿Qué tan peligroso para nuestra autonomía alimentaria está el tener que, que producir o, o depender de esas semillas transgénicas? Bueno, esta crisis del coronavirus nos ha hecho ver de que tenemos una dependencia de las importaciones en cuanto a la producción, pero que también tenemos una dependencia tecnológica en cuanto a las semillas. Y por lo tanto es necesario fortalecer la investigación en el país, volver a tener programas de mejoramiento que ayuden a que Colombia tenga sus propias semillas. Y ese es uno de los, de los retos que ha asumido el gremio, el tener sus propios desarrollos de híbridos para competir con las transnacionales en el país. Y a eso le estamos apostando, a tener materiales mejorados, cada vez más rendidores, para poder romper la dependencia tecnológica con las casas internacionales de semillas que son las que actualmente están abasteciendo la mayor parte de las semillas del el país. Se genera también algún miedo porque se dice que la cadena de producción desde el, desde el cultivador podría en determinado momento contaminarse con estos eh, virus, con este virus COVID-19. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué garantía tiene la persona cuando adquiere una libra de arroz o una libra de maíz? Es necesario tener esos alimentos pero con las debidas precauciones y con la debida información al consumidor. En eso, el de derecho a la alimentación tiene que ver que hay que respetar al consumidor, hay que proteger la demanda por parte del consumidor. Eh, doctor Vanegas, ¿qué investigación genética realizan los gremios frente a las semillas que llegan al país? Porque también existe esa, en el imaginario colectivo, la, la idea de que pronto en esas semillas importadas, en la lenteja, en estos productos, pudieran venir hormonas para reducir la fertilidad, por ejemplo, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan vigilado está ese producto que llega? No solamente en el sector cerealero, que es el que usted maneja, sino en el sector de, los, de, eh, de animales, porque sé que usted también tiene mucho conocimiento al respecto. Bueno, hay aspectos de bioseguridad que competen al ICA. Hay aspectos y aspectos de seguridad que tienen que ver con la alimentación para animales, que en parte también corresponde al ICA. Lo que hemos hecho, los gremios, es crear nuestros propios centros de investigación. Así como el ejemplo de CENICAFE, pues muchos otros gremios han seguido el ejemplo de CENIPALMA, CENIFLORES. Eh, nosotros, como cereales, tenemos el CENICEL, que es el Centro Nacional de Investigación en Cereales y Leguminosas y que forma parte de la red de Centros Nacionales de Investigación Cenired. Entonces, nosotros lo que tenemos que es fortalecer los procesos de investigación. Eh, en Colombia nos hemos demorado 20 años para reconocer que el conocimiento es un bien público y que es una responsabilidad del Estado, no podemos vivir solamente atenidos a lo que pueda ser Agrosavia, y por eso la institucionalidad gremial tiene sus propios centros de investigación. Bueno, hablamos cuando hablamos de cereales, generalmente nos limitamos al arroz y al y a el maíz. ¿Qué más se está produciendo en Colombia a nivel industrial? Bueno, nosotros como cereales eh, tuvimos una historia con el trigo, que hoy hay muy poco trigo en el país, solamente para sopas y para lo que es cuchucos y, y y algo en galletería. Nosotros también producimos cebadas, tenemos variedades de cebada para sopas, para cuchucos la cebada perlada, pero tenemos cebadas también de dos hileras para malteo y para cervecería con el desarrollo de lo que ha habido últimamente de la cervecería artesanal, nosotros también tenemos sorgo para la zonas más secas sobre todo el Caribe seco y parte del Mahuila nosotros también podemos desarrollar la avena hasta llevarlos a una mínima expresión, esos serían los cereales en cuanto a fuentes de calorías pero el gremio nuestro también tiene responsabilidad en las leguminosas que son las fuentes de proteína, el frijol, la arveja, el haba, la soya, son fuentes de proteína que además de otros cultivos que no decían en el país, como el garbanzo y la lenteja, contribuyen a la dieta del pueblo colombiano. Sí señor, y es que le pregunto esto porque el gobierno abrió una línea de crédito para los agricultores pero en esa línea se habló de que 33 mil millones, bueno, más de 33 mil, en realidad fueron 260 mil millones de pesos aproximadamente, que se estarían yendo para industrias eh, de pronto que no iban a utilizar el dinero en la garantía alimentaria, sino para otros temas. Ya se han devuelto 33 mil millones. ¿Qué tan grave fue esa denuncia? ¿Qué tan sentada en la realidad fue esa denuncia, doctor Vanigas? Bueno, esa denuncia la hizo la General de la República en cuanto a la concentración del crédito y hace afirmaciones de que el 90% del crédito se va para otros sectores diferentes a la producción primaria. En realidad lo que pasa en el manual de, de Finagro es que lo que necesitamos es la plata que debe ir a los cultivos habilitarios que debe ir al sector agrícola, no, no se vaya para otros sectores. Si se habla indistintamente de comercialización, tenemos que verificar muy bien ese manual de crédito. En la categoría deben decir claramente si es productor primario, si es transformador o si es comercializador. Sí, bueno, pero al lado de este asunto, viene que el gobierno nos está enviando informaciones en donde nos dicen que existe ahora un sistema que se llama agricultura por, con, con, por contrato, es decir, que el agricultor antes... ¿Se perdió la comunicación? Eh, no, ya volvimos a, a conectarnos. A veces estamos haciendo algunas fallitas. Yo, eh, lo que pasa es que el estudio está en Granada, yo estoy en Villavicencio y usted me imagino que está en este momento en Bogotá o en, o en Bucaramanga. Pero entonces la situación es esta. El gobierno nos envía una información en donde nos dice que eh, ahora el campesino, el productor agropecuario puede sembrar por contrato, es decir, desde antes de sembrar ya sabía cómo le van a pagar el producto. Eso supondría una garantía para que la gente pueda acceder a esos créditos. ¿Esa garantía se está viendo en la realidad o es el discurso separado de lo que realmente está sucediendo? Es más titulares que realidad. Nosotros podríamos hacer un sondeo en las zonas de producción. ¿Quienes venden dentro de ese encadenamiento? Quienes tienen ya un contrato asegurado a cosecha. Y en realidad no hay un porcentaje significativo de productores que tengan una comercialización asegurada. Sería lo ideal que desde antes de sembrar ya se sepa a qué precio y quién le va a comprar. Pero esa situación en el país no se tiene, no deja de ser un sueño, un ideal. Pero son los esfuerzos del ministro por calmar un poco la tormenta política donde sale a los cuatro vientos a decir que ahorita ya estamos todos bajo un sistema de, de compra anticipada de cosechas, de contratos antes de sembrar, cuando la realidad dista mucho todavía esa categoría. Doctor Vanegas, tenemos otra situación que nos llama la atención. Eh, los bancos de primer piso, incluido el banco agrario, a quien ayer el presidente anunció que estaba prestando al 0.97% para los productores agropecuarios. Eh, ellos no tienen el personal actualizado en las áreas. Entonces, si yo como productor voy a pedir para sembrar flores, por ejemplo, en los llanos orientales me dicen, no, usted puede solo sembrar yuca o sembrar plátano, porque es lo que conoce ese productor. ¿qué tan factible es que los gremios envíen su personal para que haga esa verificación de innovación de productos y no tengamos esa limitante al momento de llegar al banco a pedir un crédito? ¿Los gremios tienen ese, esa capacidad? Sí, los gremios tenemos presencia en la región. En el caso del Ariari, tenemos presencia técnica y para estar más cerca del productor. Los gremios podemos hacer campañas para mejorar la cultura crediticia, para que la gente esté más enterada de los instrumentos del crédito, para que la gente maneje mucho más recursos que le apalanquen su inversión. En ese sentido, los gremios son un gran soporte, pueden trabajar de la mano con el Banco Agrario, con Finagro, con las diferentes instituciones bancarias, para que les llegue el crédito a quien lo necesita para que llegue directamente al productor en ese sentido hay todo el apoyo en personal tanto del departamento económico del gremio en el caso de FENALSE el departamento de apoyo a la comercialización para que podamos dar ese soporte y ese acompañamiento a los productores están reportados muchos no son sujetos de crédito muchos han tenido unas temporadas donde se han colgado con los créditos o muchas veces con los servicios públicos o con un celular. Lo que el gobierno tiene que es habilitar a todos esos productores a los que quieran invertir en la producción de comida, en ese sentido, dar créditos para la actividad productiva, que se, de pequeño, mediano o grande, se haga en función de la actividad y en función del volumen de ventas, que registra eh, el producto. Doctor Manegas, otra situación de todos modos incómoda relacionada con, con ese mismo tema de los créditos, y es que cuando el gobierno ha enviado subsidios, ciertos personajes de comportamiento mafioso se han quedado con esos subsidios, a veces ni siquiera son eh, productores que se hayan quebrado, sino simplemente están en las directivas o tienen las amistades correctas para ser los beneficiarios de subsidios que no merecían tener hablo de la yuca, por ejemplo, que generó una emergencia muy importante en el departamento del Meta, del plátano cuando se suceden estas ventarrones grandes que tumban las cosechas, pero se encuentra uno con que los beneficiarios, pues ni estaban dedicados en ese momento a producir, pero sí recibieron los subsidios. ¿Qué se puede hacer desde los gremios para evitar que esa mafia siga robándose esos recursos que son para quienes que realmente están asumiendo el riesgo de la producción? Bueno, lo que pasa es que muchos de los que ya tienen un tamaño negociación grande, que tienen un cuerpo de negociación, una convocatoria, una nueva línea de crédito, ellos están muy a los agricultores afiliados, a nuestros clientes, para que tengan también su paquete de crédito organizado, para que cuando se presenta la situación que todo el mundo va al tiempo a pelear por esos recursos, pues que ellos también tengan el paquete de crédito ya listo y que no tenga ninguna opción por el banco. Y que y, y el productor también confíe mucho más en la creación, para poder estar preparado y para poder competir en condiciones de agilidad, de, de tener ya la certeza y la aprobación eh, como se ah, ¿Cómo están las relaciones de los productores celeareros con las corporaciones autónomas regionales? Le hablo porque algunos eh, productores nos dicen que la presión que tienen, que las multas que tienen por parte de las instituciones que deberían apoyarlos en el tema ambiental, son a veces tan grandes que los hacen a ellos dudar de sembrar. ¿Es así eh, la situación en todo el país o son, o son casos eh, de pronto casuales o accidentales que se presentan? Bueno, tenemos que trabajar muy de la mano con la dimensión ambiental y en este caso con las corporaciones regionales. Cuando se presenta alguna situación que afecte a los productores, los agricultores deben tocar conocimiento al gremio para que los acompañe en esos procesos y tenemos buenas prácticas ambientales que podemos manejar la situación Haciendo un plan conjunto con la corporación autónoma, -Titrana. nosotros tenemos que mirar mucho la sostenibilidad de la actividad productiva. Tenemos que también llamar a las corporaciones regionales ambientales para que cuidemos el recurso suelo, miremos procesos de probabilidad, de erosión. El llamado es a que trabajemos conjuntamente con las corporaciones, y eh, que hagamos planes de manejo a mediano y largo plazo, que permitan ver que es un sistema sostenible. ¿Cómo va la situación de medio ambiente? Tenemos, por un lado, eh, ambientalistas diciendo no sembremos en los páramos, por otro lado tenemos mineras eh, que quieren meterse en los páramos a sembrar, los cerealeros, de la producción de leguminosas y demás, ¿están respetando estas fronteras agrícolas eh, obligatorias en, eh, luego de determinados metros, etcétera, etcétera? Bueno, nosotros veníamos avanzando y logrando avances... En... Trabajar mucho más en áreas de amortiguación y en áreas que sean de vocación agrícola. Nosotros tenemos que respetar las áreas protegidas y respetar ciertas áreas que son estratégicas para el equilibrio ambiental y regional. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo el impacto, por ejemplo, de una crisis sanitaria nos puede llevar a a que cada vez queramos sembrar en condiciones de una situación limitante también de clima, del, del cambio climático, a que cada vez tengamos que subir más las siembras hacia la cordillera o cada vez estar más en las zonas muy cercanas a las zonas protegidas, estar avanzándole a esas zonas de protección. Eso es una condición que tenemos que mirar porque... Si bien necesitamos seguridad alimentaria, también necesitamos manejar la adaptación al cambio climático y manejar la situación de ser amigables con el ambiente. En ese sentido, hay que mirar sistemas mucho más sostenibles y agroecológicos para cuando estamos cerca a zonas sostenibles y a áreas de protección. Hoy el director de FENALSE, que es la Federación Nacional de Cerealeros, de Leguminosas y Soya. Hablándonos acerca de las posibilidades que tenemos y por supuesto de no entrar en pánico con respecto a la cantidad de productos que puedan ingresar al país. Lo importante es que podamos manejar ese nivel de competencia. La invitación entonces es, si usted tiene terreno para sembrar, acérquese a los bancos, pero también acérquese a estas federaciones para que lo acompañen, lo asesoren y garantizar esos créditos por debajo de lo tradicional. Ayer el ministro de Agricultura y el presidente de la República hablaron de créditos de 0.97% mensual, lo que nos daría una tasa eh, real de, un, de menos de 12% anual. Normalmente pagamos arriba del 21-22%, así que valdría la pena tanto refinanciar créditos antiguos como buscar nuevos créditos y empezar a producir. Recuerden que no se trata solamente de Colombia, se habla del mundo entero, así que las posibilidades de crecimiento en el sector económico a partir de la industria agropecuaria también son grandes y tenemos que aprovechar este momento. Un saludo a todos los televidentes para que sigan interactuando con este programa y con el gremio de productores FENALCE, para lo cual estamos a sus servicios en Granada, en la sede FENALCE para el Ariari para el Guaviare, donde queremos seguir incentivando la producción de comida, la producción de alimentos como es el maíz como fuente de calorías y la soya como fuente de proteínas. Muchas gracias y sigan siendo maiceros. Muchísimas gracias por su atención y estaremos más adelante con nuevos invitados en Hablando con los que saben.